vale aquí estamos para hacer un nuevo dibujo voy a hacer un gigante voy a hacer mi diseño todito Bien, voy a empezar de arriba hasta abajo de la cabeza los pies vale voy a hacerle todos los brazos voy a hacerle la ropa ok entonces aquí le hago cinturón y el brazo derecho, vale. Aquí ya tengo mi diseñito y las piernas, vale. Aquí ya tengo mi diseño listo. Entonces lo que voy a empezar a hacer es darle más lápiz para que tenga más eh, realismo este dibujito, vale. Si les gusta seguirme síganme por favor. Estaré atento a sus comentarios. Pues estaré leyendo y, y es posible que les presente en mi canal, vale eh, aquí voy a empezar a darle más colorido entonces voy a hacerle el brazo izquierdo voy a empezar a darle más lápiz por aquí por aquí vale entonces aquí en esto es muy importante de los puños tengo que Darle más oscuridad para que se mire más realista. Sígueme si les gustan mis vídeos déjame un like, un comentario, comentarios buenos, comentarios malos, todos son bienvenidos, ¿vale? Entonces voy a hacer el brazo derecho. Esto me está gustando cómo está quedando. Bueno, ¿ustedes opinan qué tal de mis dibujos? el público es muy importante vale entonces ya termino haciendo el brazo izquierdo voy a hacerle el cinturón ¿vale? aquí me está gustando esto el cinturón voy a darle más tonalidad más oscuro para que coge más vida este dibujito vale bueno aquí ya casi estoy por terminar mis vídeos y déjame un comentario dame un me gusta a mis videos y les voy a dejar aquí el resultado